Bien, a la hora de comprar un banjo, lo primero que hay que plantearse es qué tipo de música voy a, voy a tocar, qué tipo de música quiero tocar. Si quiero tocar jazz, ragtime, ese tipo de, de música, el banjo que necesito es un banjo tenor, normalmente, de cuatro cuerdas. Ese tipo de banjo se tocará con púa. Si lo que voy a tocar es música irlandesa, exactamente lo mismo, banjo de cuatro cuerdas y también se va a tocar con púa. Estos banjos de cuatro cuerdas tienen eh, una afinación distinta eh, y eh, una técnica de, a la hora de tocar también distinta, empezando porque se tocan con púa. Si lo que voy a tocar es bluegrass, entonces lo que necesito es un banjo de cinco cuerdas, como el que tengo aquí. Este es un banjo de cinco cuerdas y lo curioso es lo que veis aquí, que es eh, la cuerda quinta que... No está en el clavijero, en la, la pala, digamos, a lo que, donde estaría habitualmente, sino que está a como a mediados del mástil, ¿vale? Esta cuerda está afinada en sol y eh, se utiliza básicamente como, como cuerda mmm, simpática para resonar. Se repiquetea sobre ella, pero salvo que estemos tocando estilos como el melódico, muchas veces no hay que, no hay que pisarla. Dentro de los banjos de cinco cuerdas podemos encontrar este mismo que os voy a enseñar, que pesa un poquito, por eso me ha costado trabajo levantarlo. Este es un banjo que lleva resonador. El resonador es esta pieza de madera que tenemos aquí, que permite que el sonido se proyecte, ¿vale? Da más volumen que el otro tipo de banjo. El otro tipo de banjo lo tengo aquí al lado, a ver si puedo... Ay, este es que pesa que tengo aquí al lado Ahora os diré cuánto pesa El otro tipo de banjo es el banjo que se llama Open Back No lleva resonador Este tipo de banjo es apropiado para otro tipo de música Ahora lo describiremos Y tiene menos volumen, tiene un sonido más dulce Y un volumen bastante más, más bajo que el, que el anterior El Banjo con resonador es el apropiado para tocar música que llamamos Bluegrass en este tipo de, de música el banjo eh, es muy presente, tiene una, un papel muy importante. Es un instrumento que se escucha con, con mucha potencia, prácticamente es el que más se escucha de todos los que hay en la banda. Y eh, para poder conseguir eso es necesario que el, que el banjo tenga un, una pieza metálica de acero que se llama eh, aro de tono, vamos a llamarlo así. Se llama tone ring, es un, es un aro de acero. Que es lo que hace que pese tanto este, este baño puede pesar unos 6 kilos puede ser 6 kilos, 6 kilos y medio, y es lo que permite que el sonido sea muy, muy potente, eh, ocupe una gama de medios, eh, medios altos que hace que, que, que corten la mezcla de manera muy clara y por eso se escucha de esa manera tan, tan fuerte. Por contra, si lo que vamos a tocar es un estilo de música llamado Old Time, que se toca con una... ¡Uff! ¡Qué pesa, es eh? Se toca generalmente con los dedos, no se toca con, púa, con, la, con, con púas, ya hablaremos de las púas en otro momento. Lo que vamos a utilizar es este tipo de banjo, ¿vale? Open back, sonido como hemos comentado, más cálido, menos, con menos potencia. Y en algún caso, algún banjo tiene esto que vemos por aquí. ¿Veis que faltan los trastes? Esto se llama scoop, ¿vale? Y esto me permite tocar aquí. Cuando toco por aquí, el sonido es aún más cálido que si toco por aquí, con lo cual es muy apropiado que, que tenga el scoop. Eh, ¿Puedo tocar bluegrass con este banjo? Sí, puedo tocar bluegrass, pero el sonido no es tan auténtico, por, por, primero, y segundo, si toco en una banda, con este banjo no se me va a oír. Este banjo, concretamente, no tiene tone ring, ¿vale? no, no tiene sear metálico, aquí no lo podemos ver porque tendría que desmontar el resonador pero el tone ring estaría justo donde se apoya aquí el parche vale, vamos así, por aquí detrás y... Eh, eh, por esa razón no tiene ese sonido tan punzante, no tiene ese sonido, esa gama de medios altos tan resonantes y tan que cortan tanto en la mezcla y por tanto no sería apropiado no quiere decir que no se pueda tocar sino que no se te va a oír o no se te va a oír con la suficiente potencia bueno y ahora nos vamos a ocupar de precios de banjo Bien, eh, los banjos típicos que vemos en las tiendas online eh, que, que valen en torno a unos 150-200 euros son banjos muy, muy, muy básicos son muy básicos para tener un banjo de tipo resonador con tongue ring ajustado y con cierta calidad que me permita iniciarme y progresar me voy a tener que gastar de 500 euros a 700 ¿vale? el que tengo yo aquí es un Fender que ya no se fabrica, se llama Fb 58 Y este banjo costó en su día 499 500 euros ¿vale? Es un banjo de iniciación ¿vale? ah, Si quiero un banjo semiprofesional o profesional ya vamos a decirlo Nos vamos a tener que ir mínimo a los 1500 euros eh, Sigue siendo un banjo relativamente básico, un banjo estándar Dentro de esta categoría, pues tendríamos, por ejemplo, en la en la gama eh, perdón en la marca Deering, que se escribe The Edding, tendríamos, por ejemplo, el Sierra, que es el Deering Sierra, que es el, el banjo, digamos, profesional de iniciación por excelencia. Eh, un poco más barato, en torno a los 1.000 euros, podemos tener los Gold Star, ¿vale? que nos van a salir en torno a los 1.000 euros, 1.100 euros, y hay modelos... Eh, bastante, bastante buenos, quiero decir, equivalentes al Sierra, pero como el Sierra está hecho en Estados Unidos, pues un poco más caro, evidentemente. Los Gold Stars son hechos en, en China, Corea, por ahí. Y luego hay una marca que es la que yo recomendaría, quiero decir, para presupuesto ajustado que es la marca Recording King. Eh, concretamente, el banjo que tengo aquí, um, que uso para Klohama, este es un Recording King. Um, uno con resonador eh, con calidad bastante um, casi profesional, digamos, va a andar también en torno a los mil euros. Es decir, que tenéis que ir preparando en torno a mil euros para conseguir un banjo que te permita avanzar, que te permita progresar y que incluso si estamos en, en un entorno semi profesional nos permita usarlo sin, sin que nos dé vergüenza. Bueno, estos banchos que, que comentamos, este, esta marca Deering, esta marca Goldstar, esta marca Recording King, eh, no son fáciles de encontrar en España. Yo creo que Recording King quizá, pero lo, los demás casi todos los vais a tener que comprar online. Eh, si me quiero ir un poquito más hacia arriba, eh, ahí El banjo por el que yo ahora mismo bebo los vientos es un banjo relativamente caro, está en torno a los 3.000 euros y es una marca checa que se llama, se escribe Prucha, creo que se pronuncia Pruja. ¿vale? Esta marca eh, está haciendo banjos para, para celebridades en Estados Unidos, lo podemos encontrar en Europa, también habría que comprarlo online. Y eh, lo que tienen de particulares, que son quizás banjos, que si tuvieran la marca Deering o la marca Gibson, pues costarían, en vez de 3.000 euros, costarían 5.000 euros o 4.000 euros. Es decir, que estamos ahorrando un poco. Son eh, banjos absolutamente profesionales y eh, evidentemente yo, en cuanto, si puedo juntar los 3.000 euros, sería por el que, por el que iría. Eh, os pongo la, eh, el link a la página, por si alguno le quiere echar un vistazo. Y bueno, eh, lo dejamos aquí. Primeros pasos, por tanto, haciendo un pequeño resumen. Si quiero tocar Bluegrass, necesito un banjo de 5 cuerdas. Necesito un banjo, si quiero tocar Bluegrass, que tenga Tone Ring, que tenga un aro metálico. Esto es algo eh, habitual. Hay algunos banjos para Bluegrass que no llevan Tone Ring pero eh, el sonido va a ser siempre menos, con menos volumen y quizá esa gama de medios que, que andamos buscando que corten la mezcla no la va a tener tan, tan presente. Y en cuanto a presupuesto, pues básicos en torno a los 500 euros, eh, semiprofesionales en torno a los 1000 euros y eh, profesionales, por ejemplo, un Deering eh, Maple Blossom, esos son 5000 euros. Pero siempre nos podemos quedar un poquito eh, hacia atrás, eh, por ejemplo, con la marca Pruja que hemos comentado, o Prucha, no sé cómo pronunciarlo bien, es checo, en torno a los 3.000 euros. Eh, Esas serían los, las, las recomendaciones. Huid de los banjos de 150 euros, de 200 euros, que aparecen en, en las páginas web o que podéis encontrar en tiendas españolas, porque esos banjos pues, realmente no, no, son, no valen para nada.